Ativa, Qué mamá, chistosa. y tú diciendo que es positiva en las entrevistas. Yo de Nora no dije que era positiva. Sí, sí dijiste que era positiva y que siempre la ayudaba. Invertida, es. sí. Sí, es dijiste que la ayudaba. Ok. Uy, <ríe> uy. Desde que tengo memoria, he querido bailar. Si escapas conmigo hoy, serás la mejor bailarina y yo seré el más grande inventor del mundo. Yo, yo estoy segura que va a ser un éxito porque es, es, es una película muy bella. Es una película que además eh, te, te, te diviertes, no está hecha solo para niñas. La gente pensaría quizá que del decir bailarina es una película para niñas, es una película para toda la familia. Los niñitos, los varones también se pueden divertir muchísimo identificar incluso con, con algunos personajes de ahí. Y, y es una película que te invita a creer en ti. Soy bailarina, sí, sí, y estudio en la ópera. Están aquí por su talento y su voz, excepto tú. Pues la verdad, este, yo nunca pensé este, verme en una película con mi voz en ella. Pero ahora que puedo verlo, yo creo que fue uno de esos sueños que no pensé alguna vez, pero siempre estuvo ahí como queriendo salir en mi bucket list. Este, y, y ahora que ya puedo este, cumplir, ya pude cumplir este sueño, me siento muy feliz de ser de esas personas que va a ser reconocida por de que Felicí sí tiene mi voz y que este, van a reconocerla este, también por mi voz. Entonces, yo me siento muy feliz. Siento que eh, eh, cuando tú juegas a ser otra persona, es, es de por sí, bueno, para mí es maravilloso, ¿no? Es la, la parte que, que tengo ahí que vive en mí de la, de la actuación y de la actriz. Entonces, cuando juegas a ser otro personaje, una persona distinta a la que eres, es, es maravilloso, es apasionante. Y en este caso, jugar a ser estos personajes sabiendo que le vas a dar algo a ese público, que le vas a llegar a lo mejor a esa persona que en ese momento está dudando si se lanza a cumplir o no su sueño, o si se lanza, a, o, si, o si quiere seguir creyendo en que puede o no realizar algo determinado, me parece maravilloso. 30, ¿cómo le van a contar a sus amigos que vayan a ver esta película? Porque además salen sus voces. Sí, eh, sí. Ay, mira. Eh. Pues de ¿sí que vayan a ver bailarina este 30 de diciembre. ¿Así ¿sí les vas a decir? Eh. ¿Así tú crees que se mueran de ganas? <risa> y que está muy bien. padre y que la disfruten. Pues yo les diría: está muy padre esta peli. Y vayan a verla, no porque está mi voz ahí, sino porque yo creo que es una peli este, muy linda. Entonces yo creo que les va a gustar. No se la pierdan a partir del 30 de diciembre en todas las salas. Bailarina para toda la familia. De verdad les garantizo que la van a disfrutar muchísimo. Sí, está súper bonita. No se la pierdan. bailarina Kung-Fu. <risas> Uy, eres tan divertido.